Crear máscaras de capa dentro de Photoshop es una tarea muy sencilla. Me voy a dirigir a la primera fotografía y desde, desde una esquina con la herramienta de selección, clic y arrastras hasta soltarla en el nuevo documento. Vamos a presionar Control T en el teclado y voy a irme desde una esquina, voy a presionar SHIFT ALT, clic y arrastrar hasta hacerlo un poco más pequeña. También la puedes agrandar. Me voy a fijar justamente que el ancho de la fotografía coincida con la mesa de trabajo shift, clic y arrastrar, recuerda que también tienes que presionar alt pero si estás en una versión inferior a la 2019 en Photoshop voy a repetir lo mismo con la otra fotografía simplemente clic y arrastrar, ya sabes, control T y así mismo, alt y shift para checar o para agrandar cuando ya tengas listo el tamaño o el ancho o lo, lo que necesites simplemente das doble clic o un clic en el visto en la parte superior lo voy a mover un poquitito más acá y ahora vamos a trabajar en el panel de capas. Si no está visible, te vas a ventana y vas a poner capas o F7. En la parte inferior, vamos a dar un clic aquí para activar la máscara de capa y así se nos va a colocar o se nos va a crear la capa. Vamos a presionar la tecla G en el teclado para aplicar un degradado de negro a transparente. Tiene que estar en normal, en modo normal, lineal, perdón modo normal opacidad al 100% y estas tres opciones activas. Voy a hacer esto desde la fotografía clic y arrastro hasta el borde de la misma y voy a soltar el, el mouse una cosa muy importante es la siguiente voy a poner control Z es que si más largo es eh, la, el degradado vas a tener un tipo diferente de trabajo y la verdad te va a quedar súper bien